O normalmente los alumnos en este punto me dicen, ah, es como un puntero a función. Bien, está bien la relación, pero no, no son exactamente lo mismo. Es como cuando comparaban clases con estructuras, con las estructuras que vieron en C. Está bien la comparación como un primer acercamiento, pero no son lo mismo. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Si bien tanto los punteros a función como los delegados apuntan a un bloque de código, llamalo método, llamalo función, se diferencian de estos porque, primero, los delegados son orientados a objetos. Si uno tiene que instanciar el delegado y, además, encapsulan tanto la referencia al método, o sea, el método al que apuntan, como la instancia a la que pertenece ese método. Porque si el método es de instancia, ese método no es de cualquiera, es de ese objeto. Y cuando lo accionemos, va a cambiar el estado de ese objeto, no de cualquiera. Entonces, lo que nos permiten los delegados es, además de encapsular esa referencia al método, guarda la referencia a la instancia a la que pertenece ese método siempre y cuando sea de instancia. Si es estático, no, es solo la referencia al método. Y cuentan con seguridad de tipos. Como les dije antes, la firma del método que vamos a asociar a la instancia del delegado tiene que coincidir con la, con la firma del delegado. Y ahí tenemos otra diferencia.